Hola papus cómo están hoy estaremos en un elevador muy raro. Y nos va a estar acompañando Mati Originale. Bueno nos fuimos. Me voy a llevar a uno de ustedes a juas a, juas, a juas. No se llevo a nadie el cara cuadrada. ¿Qué es ese sonido? ¡Estinqui! ¡Qué aburrida fiesta! Esa bomba puede hablar, stinky. caramba, ¿qué es eso? Oye, Mati, el tipo que está atrás se ve raro me da miedito. ¿Cuál? ¿El que está atrás? Sí. Yo creo que no se ve tan feo. Pero si esa cosa es más fea que Sherna. Eso llegamos. Eso, Tilin. Soy muy insano. Sherna, ¿no te parece que esa cosa está más fea que tú? Eso, Tilin. ¿Estás bien? Sunshine, <risa> <risa> Hola. Eso tilin. Oiga, miren muchas bolas. Me las quiero tragar. No te las vas a tragar. Eso, Tilin. Eso, Tilin. Eso, Tilin. Eso, Tilin. Eso, Tilin. Eso, Tilin. Gracias por ver. Suscríbanse. Eso, Tilin.